En el ámbito internacional, Luis Lacalle es el nuevo presidente de Uruguay. Tras 15 años de gobierno de la izquierda, violencia y represión dejan jornada sangrienta con decenas de muertos en Irak. Ampliaremos. China amenaza a los Estados Unidos con represalias por promulgar la ley sobre Hong Kong. En el ámbito nacional, el Pleno de la Junta Central Electoral aprueba voto automatizado con conteo manual. Apresan hombre asesinó a su madre en la ciudad de La Vega. Adelante, ampliaremos. En el ámbito local regional para hoy, a continuación, las noticias serán las siguientes. El Black Friday activa el comercio la mañana de hoy en San Francisco de Macorís. Vemos algunos de los presos, visitamos algunas tiendas. Garantía económica para el ex procurador adjunto acusado de violencia de género aquí en San Francisco, pero aún no ha sido puesto en libertad. Hermana de mujer acusada de intentar introducir drogas en cárcel, asegura fue utilizada y engañada. Apresan joven acusado de robar en un salón aquí en San Francisco de Macorís. Ahí están las imágenes de este hombre. ¿Cree usted que la delincuencia ha disminuido, como dice el jefe de la policía? El sondeo a continuación no se lo pierda. Apresan supuesto ladrón de gallos en Senoví. Ahí está este joven. No se lo pierda. Ampliaremos estas y otras noticias al regreso. Acomódese, porque en este Viernes Negro o Black Friday Está en el aire la fuerza informativa Sobre todo Señores, entrando en materia de noticias en el ámbito internacional Luis Lacalle se convierte en el nuevo presidente de Uruguay Tras 15 años de gobiernos de izquierda Luis Lacalle Pou un ex-senador de 46 años del centroderechista Partido Nacional será el próximo presidente de Uruguay, tras 15 años de hegemonía de la izquierda en el país, luego de que su contrincante, Daniel Martínez, del oficialista Frente Amplio, lo reconociera como ganador de las presidenciales. ¡Adelante! Salvador. Una alternancia muy necesaria para el país, una democracia unida, eh, un presidente que una a la sociedad, que ha quedado fracturada, eh, y así que con una alegría enorme y un entusiasmo por retomar una senda de crecimiento. Con una esperanza muy grande, eh, intentaremos recuperar los valores, la seguridad que tanto le falta a Uruguay, que la hemos perdido en estos últimos gobiernos, sin ninguna duda, lo más importante. Señores, miren, en otro orden, ahí vemos las imágenes de la celebración en Uruguay por la victoria de Luis Lacalle Pou. En otro orden, señor director, violencia y represión dejan jornada sangrienta con decenas de muertos en Irán. Irán vivió el jueves una de las jornadas más sangrientas en dos meses de protestas contra el poder, con la muerte de más de tres decenas de manifestantes, principalmente en el sur donde los manifestantes prendieron fuego a edificios públicos. Adelante. Toque de queda, Rod. La gente comenzó a protestar por la injusticia, no por ingratitud, y no están pidiendo milagros, están pidiendo sus derechos. Hasta ahora hay 30 muertos y 200 heridos. ¿Por qué? Queremos saber las razones. ¿Es normal que el poder destruya el país? Bueno, increíble señores lo que sigue ocurriendo en Irak, ahí está. Miren los muertos cómo los cargan, cómo se los llevan. Increíble este país y su guerra. China amenaza a Estados Unidos con represalias por promulgar la ley sobre Hong Kong. Reaccionó con cólera después de que el presidente estadounidense Donald Trump ratificara una ley que apoya las protestas en favor de la democracia de Hong Kong en medio de una guerra comercial entre los dos países. El gobierno chino amenazó con represalias hacia los Estados Unidos. Adelante. La firma por parte de Estados Unidos de esta ley interfiere gravemente en los asuntos de Hong Kong y en los asuntos internos de China. Viola gravemente el derecho internacional y las normas básicas de las relaciones internacionales. Es un acto descarado de hegemonía. Bueno, ahí está señores, así que ojalá y que esto, estos conflictos, estas diferencias entre los Estados Unidos y China no tenga resultados, ¿verdad?, negativos, porque esto podría convertirse en un gran problema para el mundo, esas diferencias entre China y los Estados Unidos. Señores, miren, el Pleno de la Junta Central Electoral aprueba voto automatizado con conteo manual, ¿eh?, tras una serie de críticas y denuncias de fraude por parte del expresidente Leonel Fernández y su corriente contra los equipos del sistema de voto automatizado, el Pleno de la Junta Central Electoral, encabezado por Julio César Castaños, Guzmán aprobó en su sección ordinaria el protocolo para que el conteo manual y voto automatizado que fue presentado a los partidos, agrupaciones y movimientos políticos el pasado 21 de noviembre del presente año, incluyendo a dicha movilidad, modalidad de votación, la incorporación de un lector de huellas dactilares, o dactilares, mejor dicho, a los fines de garantizar la integridad inequívoca de la identificación del votante. Así que ahí está... Escuchemos entonces. Adelante. Nos vamos en 17 municipios con voto automatizado, conteo manual y transmisión de los resultados después que el conteo manual y difusión de los resultados en cada municipio después que todos los colegios terminen. Hemos optado por estos municipios en particular porque tiene la característica de que para la aplicación del voto preferencial tienen más de 13 regidores cada uno en los cabildos, lo cual hace difícil que se implemente. Bueno, eh, a pesar de todo, esto ha encontrado su rechazo en algunos sectores, algunos partidos, y quien ha llevado la voz cantante de todo esto ha sido Leonel Fernández. Señores, apresan hombre que mató a su madre en La Vega. Ahí está. Así que esto fue en la comunidad. El paladero, el peladero de la llanada en La Vega. El presunto asesino es el Luis Manuel Báez. Los investigadores. Policiales peinaron la zona montañosa donde lograron encontrar a Modesto Pérez, mejor dicho, Modesto Pérez, coronado, quien se internó en la eh, vegetación por allá tras presuntamente cometer el hecho quitarle la vida a su madre, Eustaquia, coronado. Vamos a ver entonces esta información. Adelante. Hace un tiempito estuvo interno en Santiago, donde allá también él mató a otro, a otro interno, allá en, en Santiago. Lo trajeron para acá, lo tenían El bajo. Diátrico. Sí. Lo tenían bajo tratamiento y desgraciadamente anoche cogió una mansa de pilón y le dio golpes a la madre y la mató. ¿El apuñaló? Eh, ...y aparte de eso le dio con una mano de pilón en la cabeza... ...primero le dio varias puñaladas... ...sí... ...y luego entonces le dio con una mano de pilón en la cabeza y la dejó tirada... ...la una, una tragedia fatal... ...lo único... ...bueno, te, eh, eh, esto no está bien... ...esto no está bien lo que le hice a su, mama, a su madre... ...bueno, increíble señores... ...ese enajenado mental... Eh, mató a su madre, pero previo a esto, había matado a otra persona también. Entonces, no entiendo cómo eh, estaba, le otorgan la libertad, aún siendo enajenado mental. O sea, cómo este hombre sale entonces si estaba bajo tratamiento. ¿Qué pasó de por Dios? Qué lamentable, qué triste esa información. No apena mucho, ¿eh? Mírenlo ahí. Wow. Le quitó la vida a quien se la dio a él, quien le dio el privilegio de tener la vida a él. Aunque en el estado que él se encuentra nadie quiere estar, ¿verdad? Se ha comprobado que sí, que padece de trastornos mentales ese hombre. ¡Qué pena! Miren, vamos a ver, señor director, eh, qué tenemos en nuestro WhatsApp a esta hora del día. Eh, bueno, vámonos al corte. Bueno, vamos a ver si sí, le damos lectura. Demos lectura a esos WhatsApp que tenemos por aquí. Por ahí está eh, Yadisa Javier, del sector Buena Vista Nueva, nos envía esta postal de buenos días. Gracias a usted por Jadisa por estar en sintonía con nosotros. Wilton Gómez, como de costumbre, Wilton siempre dice activo, activo. Gracias, Wilton, por estar en contacto con nosotros. Vámonos al corte y al regreso. Más noticias en esta, su fuerza informativa sobre todo. El Black Friday, Black Friday, activa el comercio la mañana de hoy en San Francisco de Macorís. Hemos visto como en este viernes muchas personas han acudido a las tiendas, eh, muchas personas comprando electrodomésticos en su gran mayoría, eh, comprando eh, televisores. Eh, lo que más hemos observado y a nivel nacional ha sido así también es la compra de televisores eh, muchas personas también aprovechando los especiales de, la, de las ropas Televisores y aire acondicionado Se han comprado bastante La gente ha ido a ver qué tal los precios Estuvimos en algunas tiendas aquí en San Francisco de Macorís La mañana de hoy para ver cómo está el dinamismo comercial Y sí, la gente está acudiendo a ver eh, Se activa, ¿verdad? Así que vamos a escuchar qué nos dicen algunas de las personas que acudieron hoy, tempranas horas de la mañana, para aprovechar el Black Friday. Adelante. Muy bien. Tan asequible. Sí. Estoy llegando ahora y estoy observando primero. Quiero aprovecharlo. Porque... Sí, quiero aprovechar. Pero muy bien hasta ahora. Muy bien, muy bien. Hasta... Sí. Bueno, los precios están ahí. Están ahí. Está ahí. Yo concuerdo con ella, no hay precio ninguno. Porque hemos andado por el pasillo y no hay. Y prácticamente igual. igual. Bueno, eh, más o menos asequible. No hemos consultado muchas mercancías porque estamos recién llegando, pero están bonitos, están asequibles. Muy bien. Y muy, muy bien. bonito. Están regular los precios también? Ah, regular. Qué bueno. Aquí no hay nada, eso está igualito todo está so, todo igual, está so, todo igual. También, ah, no estoy viendo bueno. también esta obra. ¿Tan bueno? Sí, tan bueno. ¿Hay ofertas? Sí, hay ofertas. Bueno, ahí están los ciudadanos opinando sobre los precios, las ofertas en el Black Friday en el día de hoy. Y se activa el comercio desde tempranitas horas de la mañana. Las tiendas, principalmente las, las de electrodomésticos, abrieron sus puertas hoy. A eso de las 7 de la mañana y ya desde, ese, desde esa hora había mucha gente esperando en sus afueras para esperar y ver lo que les ofrecían esas tiendas, pero principalmente la de electrodomésticos. Y como les decía, lo que más hemos observado es la compra de televisores y de aire acondicionado en el Black Friday. Así mismo es. Señores, miren, le imponen garantía económica y visita periódica al ex procurador eh, adjunto Huáscar, aquí en San Francisco de Macorís, Huáscar Fernández, acusado de violencia de género. Eh, le impusieron ayer una medida, eh, y repito, garantía económica para el ex procurador, o visita periódica, mejor dicho, visita periódica. Para garantía no corregimos, visita periódica para el procurador Huáscar, o ex procurador. Eh, a raíz de esto, el colegio de abogados se había pronunciado ayer en una rueda de prensa en rechazo total por la situación, lo que estaba ocurriendo con el ex procurador. Ayer, repito, el Tribunal de Atención Permanente le otorga la libertad a través de algunos acuerdos Dentro de esos acuerdos, el mismo presidente del colegio se comprometió a darle seguimiento a la situación. Pero hay un descontento porque dicen que todavía es la hora y no ha sido puesto en libertad. Este hombre permanece preso en el Palacio de Justicia, aquí en San Francisco. ¿Qué nos dice Rildami Rodríguez, presidente del Colegio de Abogados? Veamos. Y la decisión de la juez pues, de atención permanente fue muy atinada Aunque debió de irse sin medida de coerción Porque pese a que se vendió que el ex magistrado Baca Fernández Había agredido físicamente, que fue apresado en fragante delito Cuando él le estaba maltratando a su pareja Y que estaba en estado de embriaguez Todo eso fue una mentira la solicitud de medida de corrección estaba vacía. Simplemente el Ministerio Público quería tapar la negligencia que tiene con, los, con relación a los casos de violencia. Y la juez no lo mantuvo en prisión, sino que lo, lo puso bajo vigilancia y cuidado de dos personas, incluyéndome a mí. Y aún está preso porque, imagínate, en, todo, en todos los departamentos... Judicial, cuando se le da una libertad a un imputado sale desde la sala de audiencia. ¿Entienden ustedes, licenciado, que desde anoche debía ser ya puesto, mandado a su casa? Claro, claro. Claro, porque si el juez ordenó su libertad bajo la vigilancia de dos personas que se hicieron garantes y que estábamos presentes ahí, debería, y así lo dice la normativa, despacharse de la sala de audiencia. Aquí, como los ministerios públicos eh, entienden, que ellos son los que deciden todo, ellos mantienen todo el mundo en estado de prisión hasta que le dé la gana. Yo espero que la titular alguna vez ella pase por la celda y vea cómo las personas se encuentran detenidas y que no juegue con la libertad. Hoy ella es una titular del Ministerio Público, pero mañana, al igual que ese magistrado, eh, está preso. De manera Entonces, que ustedes están exigiendo como colegio que sea definitivamente puesto en libertad ya. Sí, sí, y no solamente a ella, cualquiera que se dé la libertad desde la sala de audiencia deben de dársela. Esa burocracia que tiene el Ministerio Público aquí debe de acabarse. Eso es prisión, vamos a encerrarlo. Aparte de hablando de prisión, viendo que el muñeco que ellos querían montar no pudieron pues la, la persona fue y manifestó que la titular en su persona le arrebató el celular a esa víctima que era víctima por los maltratos del ministerio público no de su pareja le arrebató el celular y quería que ella dijera eh, eh, varias mentiras y ahí lo desmintió frente a, a los fiscales todo su muñeco <risa> Bueno, ahí está. Esperamos, continuaremos dándole verdad, seguimiento a esta información trascendental. Los reportes que tenemos es que de último minuto el ex procurador Huáscar Fernández iba a ofrecer otras declaraciones. Vamos a ver si nuestro equipo de colaboradores de prensa pueda cedernos esa información. Creo que nuestros camarógrafos están por allá para ver entonces qué en esta ocasión quiere decir el ex procurador adjunto. Huáscar Fernández. Miren, la hermana de la acusada de intentar introducir drogas en la cárcel de San Francisco de Macorís, en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Vista al Valle, dice que fue utilizada. Recuerden ustedes, miren ahí la señora que antes de ayer, eh, esa es Yajaira Durán Alvarado, es acusada de pretender introducir drogas en el Centro de Corrección y Rehabilitación de al Valle, aquí en San Francisco de Macorís. Su hermana, a esa mujer, a esta mujer le, le están en estos momentos conociendo medidas de coerción, y su hermana defendiéndola, dice que ella fue utilizada por el interno que le hizo pensar otra cosa, y que lo que vemos en pantalla supuestamente eran eh, hierba para un té. Según dice su hermana, que fue confundida, que ella no sabía que eso era droga que llevaba ahí. Vamos a ver entonces esta información. Adelante. Es hermana de la señora que está acusada de pretender introducir drogas en el centro de corrupción Vital Sí, señora. ¿Qué apunta a decirnos de su hermana esas acusaciones que supone? Que ella es inocente porque yo quiero que le tomen en cuenta que en qué vagina de una mujer. Y a ella, supuestamente, la usaron. ¿Quién la usó? ¿Cómo así? Su novio, porque ella tiene cinco años con esa relación con ese tipo, que está preso por muerte, no es de aquí, no lo no conocemos la familia. Y ella tiene una relación de cinco años con ella y la usó para trasladarle eso. Le dijo que era una hoja, o hoja supuestamente, para hacer un té. La mujer, cuando nos enamoramos, pensamos... Pues, la palabra con ella, el mamá, ella cayó y mire el problema que ahora está causando cuando ella es una madre de familia, el, el padre de nosotros murió, mi mamá enferma, yo soy diabética y ahora mire la, la consecuencia. De manera que usted dice que ella fue usada. Claro que sí. ¿Usada por quién? Bueno, digo por su novio, porque él fue que la llevó a eso, pero que en realidad ya no sabía lo que era... Ella eso. iba a visitarlo a él, ¿Era, ella le iba a llegar eso a él. Sí. ¿Cómo se llama él? Ni siquiera el nombre de ti. ¿Por qué está preso él aquí en Por muerte. Bueno, ¿de dónde es su hermana? Nosotros somos de la piña de Jaya. Bueno, ahí está. Ella dice que su hermana fue utilizada, que cómo se puede pensar también que en su parte íntima ella iba a cargar esa droga y que espera entonces que se haga justicia y que se determine que ella era inocente de lo que iba a pasar o de lo que estaba sucediendo. Mientras observamos imágenes de quién es esta mujer y la droga que según el, la justicia los BTP le encontraron al momento en que iba iba eh, verdad, a llegar hacia el centro de corrección y rehabilitación de Vista al Valle. Miren, vámonos al corte comercial y al regreso tendremos más noticias en esta su fuerza informativa sobre todo. Bendiciones y gracias por continuar con nosotros en su fuerza informativa sobre todo. A esta hora nos encontramos en el aire. Vamos a ver quiénes están a través de nuestro WhatsApp, quiénes nos escriben a esta hora del día producción, nuestro hermano Israel nos envía por aquí esta imagen, ¿verdad? Bueno, es increíble, señores. <ríe> eh, eh, nos dicen por aquí. <ríe> bueno, esta imagen ilustrada, ahí está. Cómica, pero reflexiva al mismo tiempo. 2515 nos envía también esta postal de reflexión. Dice por ahí, buenos días. Que la bendición de Dios te acompañe todo el día. Qué bien, gracias por estar en sintonía con nosotros. Joel Martínez desde el Felabel nos envía por aquí. Como de costumbre, algunas de las comunicaciones que ofrece el Felabel inicio de semestre. Eh, desde el 20 de enero del 2000, retiro de asignatura el 6 de abril. Reingreso para el semestre 2022, el 09 de marzo. Así que ahí está. Algunas de las interesantes informaciones que ofrece este gremio estudiantil en la UAS Recinto San Francisco. Edwin de la Cruz, desde Cotuí, nos envía esta foto y nos dice, felicidades para mi esposa que está de fiesta de cumpleaños de parte de su esposo. Y abajo nos dice, activo, bien, qué bien. Gracias a Edwin desde Cotuí por sintonizarnos. Miren, Continuando entonces con las noticias en el ámbito local regional, aquí apresan a un joven o a un hombre acusado de robar en un salón de belleza en Cenoví, o un salón de belleza aquí en San Francisco, corrijo. Se trata de Manuel Ortega Concepción, Manuel o La Pámpara. Ahí está, acusado de penetrar en un salón de belleza y sustraer la cantidad de cinco blowers, dos micrófonos y artículos de bellezas. Él niega las acusaciones en su contra. Vamos a ver el momento en que era conducido entonces en el cuartel. Adelante. No, yo me senté el otro día por un caso y ahora él me ha entrado a mí el viernes sí. y yo estoy en licencia médica, no pude venir y él yes. me tiene preso ahora, no sé por qué. Pero dicen que te acusan de robo, de robar alguna tienda. No, no, yo no robo en páginas. Un salón, un salón. No, no, no yo no robaba en páginas, yo salí de eso. Ya suele intento. Entonces... Sí, yo salí de eso porque me dijeron que hubiera el viernes y no pude venir porque estoy en licencia médica. Tengo mi, mi papel de médico ahí y él me mandó a buscar, no sé. ¿Tú tienes cómo demostrar que no eras tú que estabas robando o entonces? Sea, claro, que no, yo no robaba. está la Pámpara, o Manuel dice que no, que él no ha robado, que en ningún momento, que hubo una confusión. Ahí vemos cuando era conducido en el cuartel aquí en San Francisco de Macorís, Manuel Ortega Concepción. ¿Cree usted? Miren, el jefe de la policía decía ayer cuestionamientos que le formularan algunos colegas periodistas sobre la delincuencia y su aumento. O él decía todo lo contrario, decía que no, que la delincuencia ha disminuido. ¿Usted cree que la delincuencia en realidad ha disminuido, como dice el jefe de la policía, Nealdrin? ¡Veamos! La delincuencia ha bajado para ellos, que tienen 40 guardias de espalda, pero para nosotros no. Yo la veo peor, atracando a, a toda hora. Yo no creo que haya menguado la delincuencia. La delincuencia está peor. Aquí pueden venir 10 generales y todo el tiempo va a estar jodón. Ha disminuido un poco, pero no, no a lo máximo. Ha disminuido un poco, un, un 40% de bajado, pero no de un todo, no. Y está está trabajando, está trabajando, aunque no sea mucho, pero está, está haciendo lo que se puede, más o menos. Que eso no es verdad, porque no sigue igual. Sigue igual o más. Decir que no han hecho nada. Que eso es mentira. ¿Por qué no disminuido nada la delincuencia igual? Igualita sigue la delincuencia. Bueno, para mí... Ha bajado un poquito, no tanto, no mucho, no mucho, muy mínima. La veo un poquito más lenta en San Francisco porque el jefe de la policía de aquí es de Génimo y aquí en San Francisco se nota que está más tranquilo. Bueno, si él está haciendo su trabajo hay que felicitarlo y que Dios lo bendiga por eso. ¿Por qué usted cree? ¿Se ha disminuido? Sí, ha disminuido, sí. En la casa de él? en la casa de los ladrones, ahí nada más. Ah, ¿Quién se mete ahí? Nadie se mete ahí. En la calle. Ay, pero imagínate, todos los días usted no puede salir a la calle, porque imagínate, usted no puede salir a la calle porque cuando le quitan... Ve pues, ahí mismo le quitan un motor a una gente con una, con una arma de fuego. Bueno, para mí yo veo que está manejándose bien esto. Está reducida. ¿no? Claro, está muy reducida por el, por el sistema que por pues, donde quiera hay una patrulla plantada. Bueno, mi amor, cada día está más peor, imagínate. Claro. Ay, que tú no puedes salir a la calle. Ay, yo me voy a dejar de salir, me salgo de día directo para mi casa. Parenta que está un poquito, más o menos, regular, pero la que la encuesta siempre sigue, imagínate. Como, esto nadie puede con estas cosas, ¿sabes cómo que está este país? No te explico, no, sinceramente no. Tiene que lo pueden hacer los pantalones, tú sabes, sea quien sea, tú me entiendes, la, para que regrese esta situación, porque esto está, la gente bueno en de Medio, ¿me La gente casualmente la que viene casualmente hasta de Nueva York, este, son este gente que son un problemático aquí. ¿Qué ta, que está reducida. No, hay mucha delincuencia. Hay mucha delincuencia. Tú sabes las la, la mujeres que están matando ahora. Es los delincuentes acá de esquina. En, tan, en toda la esquina están. Sí. Tú ves, ese teléfono en mi casa yo no lo uso porque hay muchos delincuentes. Y Mario mío lo. lo lo atracaron tres veces en una semana. Porque cada día escucho de tanto atraco y de tantas cosas que están pasando. Y sinceramente, eso no es real. Yo creo que no ha disminuido nada porque la, la, la criminalidad todos los días tiene aumento. O sea que él estará viendo desde otro punto de vista, no del que está pasando aquí. Sí, él dice que, que, que ha disminuido la delincuencia, pero entonces la noticia nada más se habla de eso. Todos los canales cuando se está haciendo noticias nada más hablan de la delincuencia y que aquí roban y que allí matan y que hicieron todas las cosas. Entonces, ¿dónde está la disminución? No hay ninguna disminución porque sigue la delincuencia, siguen los atracos, los robos. Entonces el pueblo está, el pueblo ya tiene miedo, donde quiera, porque atracan ahora a cada hora de día. No hay hora para pa los atracadores hacer su fechoría en este tiempo. ...que esto sigue es igualito, pero se está viendo a diario... ...entonces como en la casa es posible que haya bajado... ...pero no, no, no, no, como dicen... ...porque tú estás viendo actualmente todos los casos que están pasando... ...entonces eso, eso a tu ciego lo está viendo... ...en es su mínima expresión no, porque imagínate... ...en la actualidad todavía tenemos muchos actos delincuenciales... ...que no se han controlado... ...todavía no se ha reducido y se debería de trabajar más arduo... ...y más ahora cuando vienen las festividades... Ya vemos eh, cómo está la situación de nuestro país, que todo el tiempo está peor. No. No, mejor ha aumentado, claro. Porque sí, porque no a nadie. Mira, mira yo, yo, yo ando eh, eh, volteado, a mí me, me cañonaron, me quitan el motor y, y ahora ando en este cada vez que me ronca uno atrás creo yo que es un ladrón. Bueno, ahí está este largo sondeo de opinión donde la gente ya ustedes escucharon el parecer de ellos en torno al aumento de la delincuencia, sí o no en nuestro país, o, o si ha descendido, porque el jefe de la policía decía que ha descendido. Lo que sí necesitamos es que para estos días, cuando se incrementa el movimiento de personas, ya se habla de que en la próxima semana el Estado... Iniciará el proceso de entrega del doble sueldo o el sueldo número 13. Ese incremento sí esté ahí de la Policía Nacional. Así que, eh, bueno, señores, miren, la policía apresa un presunto ladrón de gallo en Cenoví. Ahí está el joven, quien era trasladado hoy en el cuartel en esta ciudad. Él eh, negó ofrecer algún tipo de declaraciones. Eh, a este joven se les ocupó dos, ay, mírenlo, ahí uno de los gallos, dos gallos supuestamente robó a este joven y esos gallos estaban cantando y cantando hoy en el cuartel. Hubo que separarlos a ambos gallos en dos extremos. Imagínense ustedes lo que esos gallos ahí inmediatamente querían enfrentarse. Así que se investiga. A profundidad, el apresamiento de este joven, repito, acusado de robarse esos dos gallos en una traba en el distrito municipal de Senoví. Él no quiso ofrecer ningún tipo de información y mírenlo ahí cómo están los gallos, los dos gallos. Ese está más activo, hasta cantó ahí los gallos que se encontraban en el cuartel aquí en San Francisco de Macorís. A ustedes las gracias por haber estado con nosotros. Si el Todopoderoso lo permite, estaremos aquí presente el lunes a partir de las 12 del mediodía por este canal 8 de Telenor. Porque es que gracias a ustedes somos y seguiremos siendo la fuerza informativa sobre todo.